¿Qué es esto del reskilling en los líderes de empresa? Lo vemos, así que acompáñame. Negocios en digital 881.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 Pero la pregunta sería, ¿cuáles son esos nuevos hábitos que debemos adquirir eh, los que estamos al frente de una empresa? Lo vamos a revisar. Pero claro, no, sino antes invitarles a estos dos CTAs muy rapiditos dentro de la agencia. Primero, si quieres tú cerrar eh, pues tus tasas de cierre, tasas de venta de alto valor sobre los mil dólares y ya tienes tus embudos y quieres aumentar esa tasa de cierre, pues entramos nosotros a hacer esos cierres a través de pues una reunión y esto lo puedes encontrar más información en kateman.com es las y la otra pues si quieren eh, ustedes crear embudos de venta o oportunidades de negocio de manera constante dentro de LinkedIn para pues conseguir nuevos prospectos nuevos clientes al final del día para que puedan aumentar su facturación y que esa empresa siga creciendo a pesar de pues cualquier dificultad pues dentro de kateman.com es mentorías lo pueden revisar e, y poner su candidatura en la eh, mentoría número 12, en la edición número 2 que va a estar el 15 de abril. Bueno, vamos a entrar en materia y es que es un tema interesante. Todos los directivos eh, necesitamos o los que estamos a cargo de la dirección de una empresa estar conscientes, de manera conscientes de que el impacto, eh, la vigencia en el cual eh, podamos eh, tener... Eh, digamos, eh, y valga la redundancia, el impacto sobre las organizaciones es en gran medida, depende de nuestra capacidad de, pues, de mantenernos constantes en aprender, en desaprender y en reaprender. ¿Por qué? Porque estamos en un ambiente completamente eh, cambiante, muy vertiginoso y para esto, claro, necesitamos que nos viertamos, nos llenemos de humildad y una gran curiosidad Em, intelectual, de mucha determinación, obviamente, aunque esto suene eh, pues como lógico, Katia, pues siempre, pero a veces resulta que no, y esto independientemente en el campo en el que estemos eh, hay bastante evolución, hay bastante expansión de nuevas cosas, es impresionante cada, cada eh, año cada, eh, bueno, lo que antes duraba 25 años, ahora dura dos años y cada vez dura menos, ¿sí? Entonces a este cambio vertiginoso en el cual nosotros debemos como líderes estar en constante aprendizaje y desempeñar incluso nuevas tareas es lo que se conoce como el reskilling. Sí, Esto por un lado. Ahora eh, se ha evidenciado que todas las empresas hoy por hoy valoramos a todos aquellos profesionales que tengan eh, desarrolladas estas competencias blandas, es decir, aquellas competencias en las cuales me van a permitir eh, pues, tener una buena empatía, adaptarme al cambio, eh, estar en constante autodesarrollo, tener un pensamiento, esto es importante, un pensamiento decisor, un pensamiento crítico innovador, para eh, que esto me ayude y pueda yo también tener la capacidad de tomar decisiones y orientación, obviamente, al trabajo en equipo. Siempre no lo podemos hacer solos, esto es con nuestro equipo de trabajo. Y para esto es como cuando vamos al gimnasio, ¿no? si bien es cierto eh, vamos un día y pues hacemos tonificamos piernas glúteos lo que sea brazos no encontramos en ese mismo día un cambio del músculo no esto es un estar constantemente porque claro si dejamos de, y no sé si les ha pasado pero cuando ustedes han empezado una rutina no ven el cambio en ese momento ven el cambio luego de varias veces de estar haciendo. Entonces, el, el estar en constante aprendizaje, el poco a poco tener ese hábito de estar aprendiendo eh, nuevas habilidades, esto es importante para no dejarse eh, quitar. Y, lo, y, y pasa lo contrario, que de pronto tú ya llegaste a un punto donde hay, bueno, nuevamente el músculo, no el brazo está bien puesto porque ya te hiciste pues las pesas, hiciste flexiones, y, pero si dejas de hacerlo, eh, a la larga, también vas a ir eliminando, ese, eh, en este caso, el músculo o la capacidad, hablando de los conocimientos, la capacidad adquirida. Esto se perderá si uno no se ejercita de manera constante. Ahora, eh, hemos hablado también en otros episodios del podcast eh, con otro entrevistado sobre el buca Y aparte era la incertidumbre, ¿no es cierto? Estos ambientes tan cambiantes. Pero antes de ponernos estresados, que puede pasar sobre estos ambientes tan cambiantes? Eh, deberíamos verlo como una gran oportunidad para eh, desarrollarnos ¿por qué? porque si viviéramos en escenarios muy estables, preestablecidos como pasaba de pronto en la era industrial seríamos fácilmente ahora reemplazados por algoritmos o inteligencia artificial y justamente radica ahí la abundancia, en la incertidumbre en donde nace eh, lo fundamental, donde nace ahí es el juicio humano y ahí donde aportamos valor, así que con estas reflexiones les dejo eh, esperando que hayan arrancado con éxito esta semana, eh, lunes 7 de febrero y pues agradecemos también a nuestros eh, colaboradores avances.express que son eh, los mejores las mejores ideas del mundo a tu alcance en español. Ellos sacan bastantes reportes de diferentes en, en revistas eh, en inglés y lo pasan al español. Si quieres suscribirte por 1.99 al mes y encontrar muchísima información de valor con el código CATIAMAN. Así que, bueno, eso, nos vemos y nos escuchamos. El día de mañana tenemos una fabulosa entrevista a un gringuito, a un personaje maravilloso, que él es James Baker CPA, que nos indica cuál sería el mejor estado para abrir una LLC. Lo revisamos, así que no se lo pueden perder. Nos vemos. Chao, chao.